Hola chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando súper bien Y quisiera decirle a una persona que se llama Jason Prieto porque hoy está de cumpleaños Entonces, eh, que feliz cumpleaños, que siga cumpliendo años eh, Que Dios lo bendiga, que gracias por ayudarme a salir adelante con mis estudios y con el fútbol y que pues gracias por aguantarnos tanto y que Dios que Diosito le regale una vida llena de alegría y que lo bendigan y que le den regalos físicos, no físicos eh, que le den abrazos muchos, muchos abrazos y que lo queremos mucho pues nada, entonces muchas gracias por escucharme, por verme, entonces quisiera que me regalen un gran like para este gran día.